Hola, hola, buenas a aquí Marco Cuentando, un día en la taberna y hoy volvemos con nuestra campaña de los reinos ogros. Vamos a por nuestro capítulo número 6, vamos a asediar esta fortaleza enana que va a ser el inicio de nuestra expansión hacia la zona sur Al menos vamos a tratar de erradicar los enanos de este territorio, así que vamos a por ello directamente O sea, Una batalla de asentamiento de estas que más o menos nos gustan, que son nuevas, remodeladas Vamos a ver, o sea, básicamente se va a jugar por ver el asentamiento enano. Batalla de Karak a Thorn. Uf, ¡Qué guapada! O sea, ya solo el mapa es una pasada. Pero teniendo en cuenta que es todo, todo, todo enano, es una locura. O sea, me encanta. Vale. A ver, ¿cómo vamos a entrar? Vamos un todo muy... Uf. Son todo, todo, todo edificios muy... O, o zonas muy... Muy estrechas, mucho cuello de botella Y mucho paseo Wow, vale O sea, es interesante por cómo están diseñadas las cosas Pero, oh Dios, o sea, me, me, me planteo pelear aquí Y es como, joe, eh, es que el defensor en verdad tiene un montón de puntos para ganar Vale, ok, bueno, vamos a ver A ver qué tal veamos veamos veamos vale perfecto arranca dios qué preciosidad en preparadas para atacar el enemigo cuenta con formidables aquí la tenemos pero los... con perseverancia podrás superarlas expulsa al enemigo de aquí y hazte con este lugar vale además un montón tú con los muros los puentes o sea mirad esto tú la propia fortaleza En la montaña Oh, con los hornos y todo A ver, aquí la textura pasando Un poquito chungo todo Eso Es nosotros tenemos los gráficos bajitos Pero esto en ultra tiene que ser brutal Uy, ¿esto qué es? Saco de piedras, ¿Es edificios y máquinas de serio? What? Vale eh, Nosotros Vamos a entrar por aquí, seguro de hecho, es este, esta zona de aquí, este es el asentamiento menor, este es el mayor y el de puntos de victoria dónde está. Ah, y, y justo aquí. Eh, mejor ese. Sí, ¿no? O sea, más o menos es acceso rápido, aunque si sí, tiene muchos Vale. Sí, sí, vamos a entrar por aquí. A ver, espera, espera. espera. A ver, este de aquí qué tal está? Este más o menos directo por esta puerta y, y luego vamos a ese sin pasar tantos espacios. Vale, pues no, no, me vamos a desplegar aquí. de puñetas. Vale. Noblars en primera línea para amortiguar todos los dañitos. Vale, el grupo 1. Aquí nuestro señor. Vale. Esta gente sigue en el grupo 3 aquí, ¿vale? bien chiquitos. Vale, grupo 5. Y nada, vamos a meter todos solos en otro grupo y ya está. Así por detrás, perfecto. Iniciamos batalla. Tenemos 40 segundos, pero empiezan a disparar ya. No, pueden soportar sus poderosos golpes. Redobla tus ataques. Vale son bastante fuertes para romperlas lol, en serio ¿En se ¿esto es en serio? o sea, literalmente podemos hacer así vale oye, ni tan mal ¿sabes? si, si eso es cierto, ni tan mal Vale, oh, es tonal esto, en serio, es tonal esto. Vale, a ver qué tal. Oh, oh no te puedo creer, no te puedo creer, That's no te puedo soft. creer. No te puedo The creer. En serio. En serio. En serio. Esto es maravilloso. O sea, literal. Acabamos de petar una muralla. Venga, el petreo, La que te cuento. The Esta gente está aquí reventando la muralla. Vale, perfecto. Venga, los nobles nos organizamos, venga. Que podemos reventar esto de aquí, a, tal, tal que... A, o sea, tan gratuitamente. Estamos locos. Estamos locos. Estamos locos. Estamos locos. Estamos de acuerdo que esto es una burrada. Pero una puñetera burrada. Vale, pero una tremenda burrada. Hola, estoy flipándolo. Pero qué barbaridad. Claro, ya no lo tengo otra vez, eh. O sea, que esto no salga de aquí. locura, tú. Pero una absoluta locura. Oh, es que me quedo loquísimo. Objetivo no válido. Bueno. Eso lo tendremos que ver. Ah, sí, sí. Es objetivo no válido. Tremendo destrozo para asedios. O sea, a ver. Victoria, claro. O sea... Esto es loquísimo. Pero loquísimo. Qué fuerza de asedio es esta, tío. O sea, literalmente tienes... Y que, que, que no sé ni qué lore tendrá, ni qué justificación tendrá, pero yo me, me imagino las fauces tirando un escupetajo, o sea, la, las grandes fauces tirando un escupetajo al cielo, rollo. ¡puff! Por los dioses ogros, bendigo a este ejército para... ¡puff! ¡puff! y revientas todo. O sea, qué barbaridad. Nah, sublime, ok sin miedo a los asedios, vamos para pa'lante a ver, sí, por dónde quiero mostrar, este muro de puta madre, cañonazo ¡Bum! misil nuclear aquí, dale <ríe> me río de la magia, sabes madre de dios, vale y nada, capturamos tomar y ocupar, maravillosamente tomar y ocupar, Uh, pudiendo saquear eh, nada, tomar y ocupar queremos la región vale tesorero eh, no noblar Uh, nuestras montañas, arraso saquea, vale. Con los Fulg, instalaciones de esta ciudad están dañadas, Vale, habrá que recuperarlas. Habrá que repararlas, me parece correcto. Reparar, vale. Y reparamos aquí también, vale. Colmillo negro y boca en llamas. Vale. A ver, con estos señores nosotros tenemos que hacer. Diplomacia. ¿Dónde está? están? Fulg tenemos. Sin duda que establecer relaciones diplomáticas y hacer amenazar. ¿Los podemos amenazar? ¿Por qué razón no quieren confederar aún? Vale, bueno, tendremos tiempo. No deberíamos tardar en poder confederar a esta gente. Porque además hemos completado misión de aliado disponible. ¡Uh! Eh, qué, uh, uh, uh ¡Qué misión, qué misión! Eventos, no. Estos son los objetivos. Vale, un pequeño resumen no estaría mal. Aumenta fuerzas, recluta 20, 20 unidades nuevas, marcha por la ruta de marfil, mantiene el control de las siguientes provincias. Vale, ahí tenemos que ir al sur a por los scavens. 3.000 de ingresos al acabar el turno. De momento está feo. Reúne un ejército más. Bah, es que está mal, porque habría que reclutar ahora un tercero. Reduce el gasto en mantenimiento de sus unidades a menos del 80% de los ingresos. Fu, feo. Vale. Establece un acuerdo comercial con cualquier facción. Eso no lo tenemos listo nosotros. Vamos a establecer un acuerdo comercial. Con cualquier facción nos vale. Dientes flojos. Piel de sable. Fauces de sangre. Con esa ya tenemos acuerdo comercial, claro. Con esto no tenemos acuerdo comercial. ¿Por qué razón? Oh, I got a hunger on. Acceso militar, ah, no so you better play nice. Acceso militar y acuerdo comercial Vale eh, Podemos quitar el acceso militar Menos 0,8 mm. Equilibrar oferta Pagos, estamos locos Prefiero hacer el acceso militar para adelante Equilibrar oferta, pagos, 31, perfecto Proponemos oferta, vale, vale, y ya tenemos un tratado comercial, uff, el Gran Katai está difícil, vale. Está mejorando nuestra relación con esta gente, ¿por qué razón? Ah, contra los enanos, tú. Vale, tenemos el acuerdo comercial, maravilloso. Un nuevo objetivo completado. ¿Qué más cosas tenemos? Planteate una confederación. Difícil. Consigue 5 sobrenombres. Complicado. Buffet libre. Ofrendas. Vale, vale. Vamos a hacer... ¿No podemos hacer? ¿Por qué? Ah, porque ya la tenemos activa. Ostras, es verdad. Vale. Uh, este señor ha subido el 9. Importante para nosotros. Carcaj. Vale, sí. Vamos a meterle más... Más munición. Para que... Se líe a lanzar misiles mm, mm, mm, mm. Vale, no, vamos a aguantar para poder ponerle a este señor Los colmillos salvajes y ya está Aquí ganamos carne el próximo turno en cuanto nos ponemos en más 6, vale Uy, aquí de momento poco, poco ejército, eh, o po poca zona Vale ¿Estos ya han reclutado? No, en un turno vienen. Y aquí tenemos ataque cuerpo a cuerpo más 4. Vale. Mm, mm, mm. Carne de Vale, vamos a meter este, la tienda de placas 1500. Me gusta. Vale. Teniendo en cuenta que perdemos, Uy, aquí quién más tiene que subir de nivel. Ah, uh, El Toro también ha subido y tiene puntos para gastar. Vale, perfecto. Vale, uh. Aquí tenemos un montón de cosas. Más grande y más fuerza del arma a los ogros toro. Campamentos, crecimiento del campamento más 5 a todos los campamentos. Está muy bien y es ultra necesario. Vale. Pues creo que vamos a tirar por ahí, eh. Dominio, causa terror. Vale, vamos a aprovechar ahora que no tenemos mucho. Tenemos un sobrenombre nuevo. Rompe puertas. Supremo Acaparador. No, es que este está genial. Cuando asedia o rodea al enemigo. Vale. Vamos a meterle crea, el, el crecimiento de los campamentos. Y yo creo que vamos a aguantar. Porque este es el que tenemos activo. Si elegimos este, quitamos uno de los que ya están. Así que... Feo está eso. O sea, es que este me gusta mucho. Defensa cuerpo a cuerpo y la unidad. Está muy bien. Rompe puertas. Si no vamos a sediar pronto, pues tampoco tiene mucho sentido. Y esta gente se está muriendo. Vale. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Vale, puesto avanzado completado. O sea, puesto avanzado disponible. No, 3.000 de euros. Mucho dinero. Vale, vale, finalizamos turno, me gusta. Finalizamos y a ver dónde acabamos. Qué bien, qué bien, qué bien. Nos estamos quitando ya. Bueno, los enanos ya nos los hemos quitado de en medio, hemos completado un contrato. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh... Nah, no, autorresolvemos O sea, en serio. Guarnición del asentamiento. Pff, tenemos esta caballería. Nah, fuera. Perfecto. No me sale a cuenta ni cogerte solo. Vale, bueno, bajamos el tesoro por la calderilla y ya está. Facción destruida de enanos. Puesto avanzado aliado en construcción, full. Ha empezado a construir en un puesto avanzado de tu asentamiento. Caracazorn. Vale. 10% de los tesoreros... Caracazón destruida. El uh, tomo de los destinos me llama y presagia una forma de eludir el gran remolino y entrar en el reino del uh, caos. El dios moribundo volverá a rugir. Debemos prepararnos. Hay que reunir un uh, ejército que pueda resistir los terrores que se avecinan. Vale, continuar. Peligro con esto, ¿eh? Vale, nivel 13. Maravilloso. ¿Podemos meter un nuevo campamento mejorado? No, ahora, ahora, ahora sí que vamos a meter el de dominio. Que causa terror. Perfecto. Vale, ¿con este ejército dónde queremos acudir? Uf, hasta aquí has venido. Vale, vamos a ir a Pico Sereno. Y estando aquí, vamos a reclutar... Uh, crecimiento Vale, vale, vale, vale, vale Picos en campamento. campamento. Uh, podríamos haber reclutado para esto ¿Por qué no podemos reclutar más? Vale Vale, pues nada, si tú te has ido para allá Yo me voy a ir para acá Y voy a ir a saltarte a la ciudad Maravilloso Vale, está bien porque te marcan el mapa Los objetivos Y eso me gusta bastante Uh, aquí están formando ejércitos ogros Así que cuidado, eh Vale, puesto avanzado Disponible, no Es que es mucha pasta Habría que Que acumular eso y no quiero Vale O sea, aquí tenemos muchísimo poder Vale, finalizamos turno Uh, no he visto el indicador de arriba Había un indicador como de las Cuatro casas del ca Dios eh, Claro, obvio, autorresolución y nos revienta Nos han reventado el campamento Vale, no sé qué implica O no sé muy bien qué implicaciones puede tener esto Pero hemos perdido bastante Campamento destruido, quizá podamos establecer uno nuevo Recruta 20 unidades nuevas, ¿vale? Toten de los caníbales, cuerpo a cuerpo de fuerza del arma. ¿Vale? O sea, no le ha caído a nadie. Las relaciones diplomáticas han llegado a un punto en el que parece ¿Vale? que pronto sea factible hacer una alianza militar. Tales vale. pactos vinculan el destino de los imperios, puesto que las guerras luchadas por uno se compartirán con el otro. Vale. Firme. La población de esta provincia ha crecido gracias a tus cuidados vale. por lo que puedes reinvertir ese crecimiento en la construcción vale. Con el tiempo, tus pequeños asentamientos se convertirán en formidables fortalezas bélicas Vale, misión asignada, mejora cualquier edificio de asentamiento Armadura del jugador Vale, el, el gran pabellón Vale, lo vamos a meter a nivel 3 por 4000, ingresos, suministro, carne, desbloqueamos los tres espacios de construcción, vale, y a ver, vamos a ser listos, vamos a avanzar un poquito por aquí, y vamos a meter esto bajo asedio, Perfecto. En un principio esto sería una batalla bastante fácil. Pero vamos a rodear. Y vamos a ganar tiempo. Vale. Perfecto. Ahora bien. ¿Qué otra cosa? Señor guarnicionado sin mover. Verás. Vamos a divertirnos. No huyáis. Es que si huís, os la cargáis. Ni si os ocurra. No podéis huir. No podéis huir de gracia en tus dientes de oro. Dale y rey, vale Nos vamos a dejar la carne Eso es, vamos a disfrutarla Con todo esto que tenemos por aquí Ellos están tocados, Gran pavión, Grascentus Bosque poco denso, vale Vamos a liberar esta batalla De este clan Iscaven usurpador De nuestras tierras Y vamos a ir a por ello, o sea, nos han reventado el campamento Ahora veremos, veremos En el... No sé cómo va a estar, pero bueno, lo movilizamos. Porque eso de que el campamento no se pueda mover me parecía feo. Pero no sé si mantenemos los beneficios de un campamento eh, si ya lo han destrozado, claro. Entonces me preocupa. Lo que también ha, me ha quedado claro es que podemos reclutar ejército para el propio campamento. O sea, como que podemos dejar ahí morrayita para defenderse porque no tiene guarnición en sí. O sea, es una mecánica un poco extraña. Y claro, la gente que está en el asentamiento te consume un montón. Así que, bueno. Vale, vale, vale, vale, vale. Bastante, bastante, bastante contento de querer probar los dientes de sable. Además, aquí en este bosque, si podemos desplegar en vanguardia y podemos meterlos aquí en este bosque, incluso en este otro, me va a molar mucho. ¡Uh, nevado! Vale. Ellos que están ahí. Por aquí se puede andar. sí, peligroso. Vale, él ha desplegado bastante bien. Es que despliegue donde despliegue voy a luchar para abajo. Así que. Vale, voy a coger yo este punto de aquí. Vale, incluso un poquito más anchos, vale, aquí, aquí, vale, vale, como siempre el grupo 3, nuestro grasientos aquí con el grupo 1, nuestro cazador aquí con el grupo 2, perfecto, un grupito de tramperos por aquí, de hecho vamos a pasar este al grupo 5, vamos a meter los dientes hables en el grupo 4, en los tintesables quiero poder hacer un buen despliegue aquí en retaguardia que lo van a flipar. Claro, en un principio esto no lo ven ellos. Que están ocultos. Vale, perfecto. Además, vamos a meter a nuestro cuerno pétreo aquí. A, a ver, a nuestros tramperos. Aquí detrás. Eso es. Con el grueso del ejército. Aquí, estos los. Tripas duras en el Flanco derecho Vale Y luego todo este Grueso Por aquí en el flanco izquierdo Vale Porque aquí vamos a tener El cuerno Petro cargando etc. Vale Me gusta Ahora Bien Avanzamos por aquí Avanzamos por aquí elevado. Cuidado al atacar Mi señor Bueno Cuidado al atacar Que tengan cuidado O sea Si coordinamos bien no, no, no. Si coordinamos bien, esto puede salir de maravilla. ¿Cómo era para rotar? No, pero yo quiero rotarlo tal y como está. No, no, no sé rotarlo tal y como está. Never mind. Eh, ¿puedo hacer? Vale. Tracker, trapper, killer. Oh. Mm, muchas unidades para poder limpiarme fácil, eh. Vale, hay unidades para que rindan más, comandante. Las formaciones son útiles al maniobrar ante el enemigo. No me digas. Hijo. Que no es mi primer día tampoco. Vale, vale, vale, vale. Cuerno, pues Petre, ¿cómo estamos? Te iba a decir, métete por el bosque, pero... Vale. ¡Sí, sí, sí! Uh, se nos han quedado un poquito rezagados, tranquilos, compañeros. Vale, vale, vale, bueno, se ha ubicado, eh. Vale, vale, vale, vale vale ahora bien esto aquí vale vale vale vale vale vale vale vale Ah, esto, es perfecto, esto es perfecto, esto es perfecto, esto es perfecto ¿Dónde está su héroe? ¿Dónde está su héroe? ¿Dónde está su héroe el señor? No The mortal. I ain't go, <risa> <risa> vale, perfecto <risa> Vale, nada, maravilloso maravilloso el cuerno petro nah, y los dientes de sable genial tú entrando ahí por retaguardia o sea tal vale perfecto ¿Cómo que z vale eso es digo no puede ser vale vale no hay nadie en z este Venga. Oh, es que han arrasado, chiquillo Vale, maravilloso Maravilloso Es que estamos arrasando Vale Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Maravilloso Tremenda retirada, no, no, no, no. Nosotros seguimos aquí, bueno Venga, un slow en área, la que te crié. No, no, no. Perseguid, perseguid, perseguid, perseguid unidades que estén lejos. Nosotros perseguimos unidades que estén lejos. Vale, vale, vale. No quiero a nadie en ZZ. Nadie en ZZ, venga. Colapsamos aquí. Vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Oh, hijo! Venga. Vale, perfecto O sea, menuda masacre Esto ha ido maravillosamente bien Perfecto Vale, vale, vale, vale Vale, vale, vale, vale a ver si podemos acabar de limpiar todo esto... Vale, dale, Rey. Nah, perfecto. Nah, destrozo absoluto. Maravilloso. Maravilloso. Finalizamos la batalla. Hemos pasado por encima, pero cosa mala cosa muy mala, o sea, tenemos muchísima potencia, me encanta, o me está encantando el ejército ogro, es que mira, mira, mira, mira, mira, hemos entrado con los colmillos de sable por la retaguardia, y además, sí que estaba bien distribuido al principio, pero claro, el hecho de, ok, vamos de frente, flanqueamos, el cuerno petrio por aquí en el flanco derecho, les ha hecho como abrirse un poco más... Y en cuanto se han abierto Se han quedado en la zona de atrás Los... Los honderos Y ha sido ya ¡Bum! Entramos, rompemos todo esto Y para casa Un 15%, 33 de carne 33 de carne, más carne 1400 de tesoro Vamos a meternos más carne ahí entre pecho y espalda toma ahí Vale Muchos seguidores, ¿eh? Vale, subimos al nivel 14. ¿Qué más tenemos? Vale, más grande y fuertote. Ogros toro. Un 8% de fuerza de arma. Me gusta. Este, o sea... ¿Lo sustituimos? Sí, lo sustituimos. Vale, no pasa nada. Vamos a dedicarnos a asediar con este señor. Ahora bien. El cazador. ¿Qué más cositas tenemos por aquí? Buscador de adversarios Velocidad Vigor por segundo Reducido Especial No, especialista No quiero Estimular el crecimiento El crecimiento Es un 10% Ah, no Vale, eso es en, Estando en Cazador silencioso Acechar Bueno Acechar No es tan bueno, eh Lanzamiento rápido Tiempo de recarga Reducido Uf. Mata bestias Bonificación contra grande pie ágil. Lanzamiento incapacitante Contacto tullido Defensa cuerpo a cuerpo Dios. Vale O sea, esto es un mata héroes brutal O un mata grandes brutal Vale Vale, bueno, y este aún tiene progreso que hacer eh, Vale, pues nada ¿Hacia dónde vamos a viajar con Grasientus? Es una muy buena pregunta hacia el sur no tenemos más que asumir aquí chocamos... vale, bueno, vamos a ir a la batalla de aventura, vale, vamos a recuperarlo un turno sí, vamos a recuperarlo un turno y lo llevaremos a la batalla de aventura ahora bien, aquí, ¿qué nos quedan? nos queda esto de aquí que lo que vamos a hacer es rodearlo vamos, un puesto avanzada disponible, no vale, finalizamos turno y una vez tengamos esto en el próximo turno, si no han venido a luchar contra nosotros, asaltamos nosotros el asentamiento. Tratado. Sí, mira, la que te cuento. Declinado. Tratado de paz, ¿sabes? Después de venir hasta mi casa a asaltarme. ¡Uh! Alta costura, corrupción de slones más 5. Una modista ambulante instala su puesto y ofrece unas prendas confeccionadas con tanta maestría que parecen una segunda piel a todos aquellos que visten sus ropas las cons los consume el narcisismo lo que provoca que no dejen de admirar su propio reflejo y se nieguen a realizar otros quehaceres, sin dejarse intimidar muchos más hacen cola en su puerta lul vale si quieres que tus tierras prosperen debes seguir vigilando los finanzas no, sí ya sé que estamos en negativo finanzas. vale, ok, pues por lo comentado Caravana, fuera de mis tierras plebeyos, vamos a por vosotros, así de claro, así de claro. Vale, pues nada, vamos a asaltar a esta gente, porque no sé qué hacen en mis tierras. Que va a ser un movimiento que nos va a llevar a la... Esto es lo que decía yo. Almas del príncipe demonio. Debemos robar una alma del príncipe demonio en cada reino. Solo entonces podemos enfrentarnos a Belakor. Pues estamos... Pues estas almas combinadas, una, porque a uno de los grandes poderes iluminará el camino oculto hacia la forja. yo tengo que contribuir en esto. LOL, que raro. Vale, bueno, no sé. Veremos, ya nos informaremos. De momento tenemos nuestro pequeño. Uh, no. quieren batalla, ¿eh? Esta gente está de pegarse. Así que no os vamos a pegar, pero lo haremos en el próximo capítulo. Así que ya sabéis, lo de siempre. Espero que estéis disfrutando de la serie. Y.. Seguidnos en Twitter, a los dos, tanto a Kiwi como a mí. Que van a estar los dos en la descripción, que comentamos un poquito de todo. También, recordad, seguidnos en Twitch, va a estar también la descripción. Abrimos directo de vez en cuando, así que vale la pena que nos tengáis localizados. Y por último, suscribiros a la Taberna Roca Negra. Estamos haciendo un contenido de calidad y cada día mejor gracias a vuestro apoyo. Así que nada, eso de todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós.